<risa> Vámonos. En el vlog de hoy se une Juanito. ¿Qué pasa, chavales? Cliente eh, <risa> muy heavy. Pequeña intro ya. <risa> En el blog de hoy tenemos a un nuevo personaje, su nombre es Ryan, es tailandés y le da mucha vergüenza salir. Ahora lo vais a conocer. A Ryan lo conocimos a través de Juan porque no paraba de escribirle por Instagram diciéndole que quería vivir aventuras como las nuestras, que le encantaría salir en nuestro blog e incluso llegó a hacer un dibujo de Mikel y un dibujo mío brutales. Así que como el chico nos parecía muy gracioso, decidimos traerlo a Castellón para que saliera en el vlog Ryan es un fenómeno, nos reímos mucho con él, es un poquito especial, pero ya veréis que es el puto amo. Vamos a hacerlo sentir uno más de la squad y esperemos que pase un día de locos. Ryan, Preséntate Hola. ¿Quién eres? Hola amigos, mi Me... With... Wait, what will I tell? Three, two, one, action. Hola, I'm... hola, hello, welcome to Boyset Brothers Channel. Yeah. Yeah mi nombre Ryan, soy de the y Tailandia oh. yeah. So, this is Michael Yes ah. And this is Alex yeah. And this is one, one. Ah. So, ¿you want to see this now? Vamos a abrirlo, sí Madre, Madre. Enséñanoslo, Enséñanoslo. Okay. one, yes. two, three, go A ver qué es, que... ¿Ryan nos ha traído algo? So no. Three, ¡Ojo a otro one! ¡Oh! <risa> este otro este no está mejor. Está muy bien, está muy ¿eh? guapo. otro, otro, otro. Eh, no. no, bueno, pero sí, algo también. A ver. ¡Alber! ver qué haces que no estás aquí con tu dibujo. Mañana se lo damos. Épico. Soy esta. Bienvenido al blog Ryan. Bienvenido, <risa> welcome. Nos vamos a congelar, ¿no, Alex? Ahora mismo no está sintiendo lo mismo que yo. Que va a hacer un puto frío. Estamos aquí en sí, la eh. sombra, plan de veranito. Empleo noviembre. Hoy es día de explorar Castellón y sus alrededores. Pero Hemos no, llegado eh. al Pozo Negro. Está muy frío. Sí, vale. ¿Tú te bañas sí, con güey, nosotros o no? Ay, Ryan nos ha contado que no sabe nadar, pero no pasa nada. Vamos a estar con él y vamos a saltar todos juntos para que se lo pase bien. seguir os voy a hablar del patrocinador de este vídeo el que hace posible que estemos aquí con Ryan letishops que ya os hemos hablado antes de ellos son un servicio de cashback básicamente te devuelven dinero por cada compra que haces es tan fácil como instalarse una aplicación o la extensión del ordenador y ya puedes ahorrar dinero os lo explico rápidamente por ejemplo estas es Nike puedes o pagar 100 euros por ellas o activarte el letishop y pagar solo 80 o 90 euros lo mismo con los pantalones, lo mismo con la gorra, etc. Es decir, que por toda la ropa que llevo, igual en vez de pagar 300 euros, te ahorrarías 50 euros. Si ahora mismo te dijera que por descargar una aplicación te pagarían 50 euros, lo harías, ¿verdad? Pues esto es parecido. Solo que en vez de 50, puedes ahorrar a lo largo de un año 100, 200, depende de lo que compres. Shops trabaja con más de 3.000 tiendas, entre ellas Nike, El Corte Inglés, Booking o Asos. Además, se acerca el Black Friday, con descuentos de hasta el 70% más el cashback de Shop. Imagínate que me quiero comprar algo en PC Componentes. Voy a la página web, miro que el cashback está activado y si está activado, busco lo que quiero comprar. Lo compro y en unos días me devuelven parte de lo que acabo de pagar. Así de fácil. Y por si todo esto no era bastante, Shops está sorteando un coche. Os dejamos el link en la descripción para participar. El único requisito es hacer una compra de más de un euro. Mucha suerte. Seguimos con el vídeo. ¡Es que va! ¡Rodian, ¿ok? ¡Yo, ¡Hola, ¡Hola, ¡Hola, ¡Hola, ¡Hola, ¡Hola, el como 5 metros, sale, que está super el agua hoy. Mira, el agua Pro se ve el fondo. Buceamos? ¿Oye? Buceamos un poco, va. Buah, qué pereza, eh. <risa> Voy a por ello. <risa> <risa> primera inmersión, primera inmersión. ¿Primera inmersión a esto? Una chapita. Y un Samsung. No puede ser. <risa> ya yeah, pero esto mira esto prehistórico historia ¿eh He encontrado, y no es coña, mirad, que están llenos de mugre Y está lleno de mierda Es que no se lo va a creer nadie Es que es que, que se vea bien a mugre Que se vea bien a mugre, para que la era, gente vea Está la era, asqueroso era. Y está lleno de lodo y tal, y creo que no funcionan Pero un Apple Watch, tres relojes de estos, tres eléctricos, es bestia Solo te veo uno Vamos vale. a vale. ordenarlo todo Y bueno, las zapatillas no las habéis visto Pero mira lo que has sacado con esto, las zapatillas, cabrón, has matado a un pez ¡Aún ¡Ah! oh, respira! ¡Aún ah! respira! ¡Aún respira! ¿Que aún respira? ¡Sí! ahora respira sí ¡Eh! salvado ¡Sí, ¡Sí, Doy mi palabra que este vídeo es real, ¿eh? <risa> eh solo digo una cosa. No llevo neopreno y me voy a meter a la próxima inversión, ¿eh? A buscar algo. <risa> bueno, pues, como podéis comprobar, hemos obtenido un gran botín de esta inversión. Zapatillas carcomidas por el paso del tiempo. <risa> hemos alineado todo lo que hemos encontrado en el fondo. Lo tenemos aquí. Zapatillas maceradas. Tenemos aquí, no sé si son calenji qué marca son, pero parecen buenas. Ya que las quiere, chavales, tienen caracolas incorporadas. Para los que no se lo crean y piensen que esto está todo organizado, se puede apreciar que hay humedad dentro del terminal a Samsung, ver. los amantes de la jalada A buen precio podemos dejar el mercadillo de los chicos Boyset. ¿vale? Un mosquetón. Pesa la chapa esta, ¿eh? ¿Creéis que es de oro o no? Yo creo que es de oro porque pone grupos grupo sanguíneo y todo. Si queréis me encargo uh -huh. yo de averiguarlo y si efectivamente es de oro, me llevo el 20% como buen representante que soy. <risa> y después tenemos una amplia variedad de smartwatch, chicos. Tenemos un Apple Watch muy bien, un total de 5. Después... Un para que ya no funciona. Sí, iba a sacarlo para poner a prueba la hombría de los participantes del grupo, pero no vamos a poder comprobarlo. Después para la próxima inmersión ya tenemos también material. Última generación. Con esto vamos a descubrir algunas cosas. Y después un pequeño sequio. Para Juanillo, para ti, para lo regalo. Oh, eh. Se valora. Las gafas de última generación. Max Speed son para Ryan. Ryan, compañero. Oh. Uh. No esperábamos encontrar tantas cosas en el fondo Y eso que no hemos podido hacer muchas inversiones porque el agua estaba congelada sí. Y no aguantábamos mucho todo esto Lo sentimos mucho a los que lo habéis servido La mierda nos la llevamos a casa también sí. Y lo vamos a tirar en alguna basura Lo que se pueda reutilizar, lo reutilizaremos Y esto lo llevaremos al oro A ver Vamos a guardarlo todo Y vamos a calcular más o menos cuánto hay Una zapatilla Previnca 5.000 euros 5 euros <risa> <risa> Una sola zapato 1 euro un reloj, Tayomi, ¿cuánto valen estos relojes? 30. 30. Okay. 30, 30 36, 66, 96, 126 Gafas... Valor incalculable 20 euros 20 euros Una zapatilla sea. No sé qué manera. 10 euros, 20 las dos, 10 Otra de 10 euros Un Apple Watch, que ¿200 300 euros? Sí, por ahí Sí eh, Voy por 166 366 Un mosquetón, ¿cuánto vale? Sí. Decimos 4 para que me sea más fácil calcular Así pasamos vale, de 366 vale, vale. a 370 Una chapa que ojalá sea de oro, de momento no la sumamos Un metro, cinco, diez euros Samsung ¿Alguien sabe que Samsung es ese? Es el Samsung S8. S8. S8 Edge. ¿Cuánto? S8 Edge. es. Que es igual que el mío, de hecho, sí, porque tiene la pantalla curva y todo. A mí me costó 700 cuando me lo pillé. Bueno. 1070 euros. ¿Y las, gafas y las gafas de piscina, 1090 euros. Hemos encontrado más de 1000 euros en cosas en el fondo de esta poza. Sí. Muy heavy, ¿eh? <ríe> muy, muy heavy, sin contar la chapita. Para los haters ya sabemos que ahora mismo no tiene ese valor, no vale 1.090 euros porque no es lo que vale ahora mismo. <risa> ahora mismo no vale nada, está todo roto. Claro, tía, pero realmente la gente que lo perdió ha perdido ese dinero. Esa en esta poza. Hemos encontrado 1.090 euros en objetos que ahora mismo son equivalentes a lo que vendamos la chapa porque creo que no vamos a vender nada más de lo que hemos encontrado aquí. ¿Es sí. Perfecto, muchas vale, gracias. Perfecto. De lujo. Ok, hasta luego. Chao. 50, 100, 150, 160, 180. <risa> 2 con... Él ha dicho 40, pero yo veo 20. ¿eh? Menos el 20% de comisión. Nos vemos la semana que viene.